Ya, mira cachai que hay una cosa donde donde se ponen los platos pa' comer que se llama, se llama, individual viste que siempre se usa o sea al menos yo lo uso pa' comer porque soy limpio. O sea ahora si soy limpio antes no lo era porque m, m. pucha me comía las serranitas cuando se caían al suelo y sacaba los su los su los suchos de platos ajenos pero ya no ahora, soy limpio te lo juro amiga y será mejor que vos también sea y limpie porque con todo esto, del coronavirus hay que tener mucho cuidado, ya bueno mejor me concentro voy bueno o sea, ya el individual es esa wea donde se ponen los platos o no, jeje, bueno mira, colectivo es, lo contrario de individual o no. Ah, Sipo. Sí eso dice en la Constitución del 80 y bueno el colectivo es también ese autito negro con una hueá arriba que te lleva a todas partes y le paga y con unas monedas o sea bueno yo no lo he tomado en verdad. ¿Y tú? Bueno pero sabías que el colectivo en Argen... Es lo que para nosotros es la micro. Micro es en España una forma de decir micrófono a español españoles culiaes. Todos somos familiares de micro con, e con el término micropene que se hizo popular en la Alemania de entreguerras, Pero ya a ver, ya te acordas y del colectivo bueno también le di le dicen cole y el cole en chule es esa wea papá agarrarse el pelo si lo teni muy largo jeje que cosas no pero oye pero oye te hay dado cuenta que oye es como decir hoyo pero inclusivamente jajaja incluso inclusivamente es inclusive increíble ah y casi se me olvidó olvida cole en españa es dimin, diminu diminutor de colegio guau wow, amigos bueno ya y recuerden que el individual tiene servicios pero hay gente que no que no les gusta decir eso así porque se van a confundir con decir servicio de servicio a qué buen servicio o algo así de modo que esa gente le dice cubierto. Conocí a alguien que diga cubierto en vez de servicio. Pero mira que igual ahí hay, hay confusión porque porque el cubierto se confunde con cubierto de algo que está cubierto como la mesa que con el mantel queda cubierto cuando te dice, "Oye, no, po, yo lo tengo todo cubierto." Y pucha, bueno, yo no tengo ro rollo porque yo le digo cubrido. Ahora, amigos, qué alegría haber haber podido compartir con ustedes esta información ahora estoy tan feliz que me voy a comer un pez pero bueno antes de irme diré, una, opi una opinión controvertida uuuh uh, uh, me da miedo pero bueno aquí va. A mí me parece que, es violen en violento decidir si echarle o no zapallo a la sopa y pilla es la mejor opción. Oye oh, adivina adivina como se dice pantalón en árabe. Pausa el video y adivina, ¿adivinaste? Sí. Se llama pantalón. Ya bueno, así que la decisión de echarle o no zapallo es violenta y no debería haber una visión core correcta porque todo es subjetivo y ya lo dije. Bueno amigos, ahora me despido, ya me tengo que ir. Chao. ja <risa> ja!